¿Qué tal, ¿quién está? Aquí los saludos de 07 y sí, hoy estamos en algo de terror, señores, otra vez, ¿por qué? Porque lo pidieron en el anterior video, se pff, explotó todo, explotó así, pff, y bueno, pues, hoy vamos a subir un nuevo video de terror, ¿no? Así que bueno, parece que quieren verme morir o algo así, y bueno, vamos a marcar a números malditos otra vez, esta es la segunda parte Y pues la primera parte, pues, se las dejo en la descripción, o ¿no? aquí lo voy a poner en la pantalla, o no sé dónde, así que Bueno Estoy un poco nervioso porque me dejaron algunos comentarios, bueno, dos números que ahorita los voy a leer para que vean. ¿Qué números vamos a marcar? Y bueno, también investigué otros que si no funciona pues voy a llamar a eso A ver, a ver qué pasa, ¿no? Así que bueno, estoy un poco nervioso también porque no sé qué voy a pasar Como les digo, y pues aparece esto y repito muchas cosas, a ver Y también aquí está el señor cocodrilo, como pueden ver Si no han visto el anterior video, pues aquí está, no, la mascotita del canal Podríamos decir que es un cocodrilo Este señor cocodrilo, ¿no ves que debes eh, darme buena vibra? Porque si no vamos a valer cheto los dos Así que bueno, al parecer está bien A ver, vamos a ver si está bien el señor cocodrilo Espero que sí, que se vea Si no, pues ya, ya te desenfocaste, señor cocodrilo Así que bueno Ahora sí vamos a empezar con lo de terror Esto es para liberar un poco de tensión Porque sí estoy un poco nervioso Así que bueno Vamos a ver el primer comentario que me dejó This is hardcore This is hardcore, Mi inglés perfection Ok, a ver Amigo, te recomiendo el 954059 985, ese sí es de miedo Se supone que una pequeña que ya falleció Te responde con voz temible Te lo recomiendo brother, saludos, buen video Ok, un saludo, un saludo hardcore. Si ves este video pues Ahora te hice caso y vamos a marcar ese número Así que bueno vamos con el primer número Que es el 9540 53985 Así que bueno vamos a marcar Aquí tengo mi teléfono, como pueden ver. Ok, no vean mis números porque si no ya valió. Que eso no sé si se vio mi número, pero pues ni modo, ¿no? Así que bueno, 95, 40, eh, que es 53, 98 y 5. Aquí, como pueden ver, no sé si estén viendo, pero bueno, ahí está el número. Así que bueno, vamos a marcar y vamos a poner el altavoz. No sé por qué tengo los audífonos. La llamada no puede ser procesada como la marcaste Por favor, intenta de nuevo O comunícate al asterisco de 511 Ok Ok, aparecer no, no, no se pudo marcar este número No sé por qué, no sé si sea algo Que pase, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez Es 95 40 53 98 Ah, está, ahí está, ¿verdad? ¿Que ahí se ve? ¿Sí se ve? Pues espero que sí se vea ¿Verdad, señor cocodrío? ¿Que sí se ve? Sí, sí, sí, se ve, pues bueno, está bien Ay, como que me dolió los oídos No sé por qué, pero bueno, a ver <coughs> bien. La llamada no puede ser Procesada como la marcaste por favor, ¿Qué está pasando? No, no lo sé No lo sé, pero al parecer no, no, no, no pasó nada, así que bueno, vamos con el siguiente Comentario y a ver, voy a intentar Otra vez, la última vez en cuando se vaya a acabar el video, así que bueno, vamos con el siguiente comentario, que es de Jessica Didon. No sé si se pronuncia así, pero bueno. A ver, te, tenés que tratar este número, 630-296-7536. Si contestas, tenés que decir el nombre de alguien al que quieres que la muerte lo siga. Si no, la muerte te seguirá a vos. Uh, este sí, ese sí me da miedo, siento mis feelings aquí así de, uh, va a pasar algo y me voy a morir, así que bueno. Espero que no conteste la verdad, pero si no, pues no sé qué decir. No sé qué decir. Que tengo que decir a alguien que muera, no lo sé. No lo sé. Eso sí sería algo raro, pero creo que no diría nada porque no quiero afectar a nadie. Así que bueno, vamos a marcar al número que es 673029675. 296, ajá, 7536. Como ven, ahí está. Ya lo puse. Así que bueno, vamos a darle. Espero que no pase nada, por favor. Te pido Dios. Uh, no sé qué pasó, pero no entra como la marca. No entra sí, por favor, de ¿Qué, nuevo, ¿Qué está pasando aquí? Okay. No sé si es por mi... Por donde vivo, yo vivo en México No sé si sea por el LADA o, Bueno, LADA se dice así, creo Pues no lo sé, pero al parecer no contesta nadie Nadie me quiere, ningún espíritu Quiere mi, mi, mi cola, mi alma Mi chorizo, nada Mi camote tampoco, podemos decir Así que bueno, vamos a ver favor intenta de nuevo o comunícate al asterisco. No, no, al no quiere entrar, así que bueno, vamos con el siguiente que los tengo aquí, a ver, más a ver, esperen, esperen, aquí está, es el 0888 888 888 888, el número, dice que si sí contestan, bueno, el cual se le atribuyó a varias muertes misteriosas, eh, diferentes, así, bla, bla, bla, y que era de un... Como ejecutivo más o menos Y que cada vez que alguien tenía este número Pues moría, así que bueno Vamos a probar el -88, -88, -88, -88, 88 Ok, ahí está Como vean, creo que este es el número más común Que han marcado todos Así que bueno, no sé qué vaya a pasar Si contesta alguien Así que bueno, vamos a ponerle altavoz Estimado cliente la no puede ¿Qué está pasando? ¿A ¿Ningún espíritu meta? me quiere o por qué? Favor, intenta de nuevo, o comunícate de pues vamos a intentar otra vez con esos tres números, a ver qué pasa, ¿no? Yo les digo, no, no quiero inventar nada, yo lo quiero hacer lo más real. Si va a pasar, pues va a pasar, ¿no? Y si no, pues no tiene que pasar nada, ¿no? Así como la vida, ¿no? Eh, a ver, no sé por qué repito mucho. No, no, pero bueno. A ver, ya estoy marcando el primer número que nos dijo This is Hardcore, que es 95, 40, 53, 98, 5, como pueden ver, aquí está. Así que bueno, vamos a marcar, vamos a llamar, vamos a poner voz y... Estimado cliente, la llamada no puede... Al parecer, nadie contesta, al sí, parecer, lo siento, This is Hardcore, no, nadie contesta. Si me puedes dar más explicación de cómo a lo mejor pueda marcar en mi país, o no sé cómo se puede hacer esto, porque no sé si es por mi... Eh, como les digo, donde vivo o algo así que tiene diferente número, pues... Dime, ¿no? Dime si estás viendo este video y te voy a dar una sobada en la cola para que, pues, este... Me ayudes, ¿no? <ríe> no sé qué estoy diciendo, pero bueno... Ya marqué el otro que es 630, no, no... 29, 67, 53, 6... Como pueden ver, aquí está. Así que bueno, vamos a intentar la última vez. Vamos. No sé qué está pasando... Nadie, ningún espíritu me quiere y con el último que era 08888888 y van a decir no chivo es que tú marcaste mal y que no sé qué y que bla bla bla pues no lo sé pues yo estoy marcando bien como ahí dicen los números así lo estoy escribiendo cliente, la no, puede ser no sé qué la está pasando señor ¿nos saber, podrías ayudar? No pues bueno nadie quiere contestar así que bueno Aparece, ningún número sirvió y pues nada, ningún espíritu me quiere. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que pues aparece no pasó nada, pero pues te deja con la tentación, ¿no? De que vaya a pasar. Y bueno, si quieren en los comentarios déjenme otro número maldito, otra cosa paranormal que pueda hacer en mi casa. No vivo solo, así que pues no sé, invéntense algo o, o díganme algo que se pueda hacer aquí en mi cuarto. No sé, algo, algo, invéntense, ¿no? Así que bueno, déjenme en los comentarios. Y me despido con el señor cocodrilo, que el señor cocodrilo tenía miedo, casi se cagueisho, pero no, pero no se cagueisho, ¿por qué? Porque él es valiente, él es valiente como yo, ¿verdad, señor cocodrilo? Este, la verdad, no, si, si me ¡Que ¡Cállate, cállate, cállate, qué asco! ¡Guácala, adiós a la shit! Entonces, bueno, nos vemos en un siguiente video, un saludo y adiós.